Yo estoy aquí, caminando en ti, un sendero de luz, sin principio ni fin. Es el amor que tú creas en mí, el cual ya. tu corazón ¿y a quien le abro hacia el amor de Dios pues tu vida hoy brilla aquí es donde sido vivir al aceptar el perdón es mi sentir este amor, el amor de Dios, mi eterno creado, soy luz virtud, soy expansión en ti, con el creado, quien me inspira a vivir, en el sendero de luz, Sido vivir caminando hacia ti.